Una pareja se, bueno, está haciendo 69 y dos personas le están mirando. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es 69. 71. <risa> sí, ya. <risa>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 El mazo. Hace los tres, ¿no? Flor de claro, loto sí, sí, sí. y concha. Uh -huh. Ahí están los elementos para reconocerlos. Y aquí reconocerlos. Buda. Cuando él estuvo de ayuno. Uh -huh. es muy delgado. Hasta las sí. sí. ¿Con Buda ya aparecía en estos templos. Claro, o sea, este sí. Es muy buena encarnación okay. del Vishnu. Okay. Primero es pescado. Segundo es uh, tortuga. Tercera es cabalí. Cuarta es hombre león, quinta es enano, sexto es uh, un brahman y séptimo es uh, Rama, octavo es Krishna, novena es Buda y décima, uh, décima encarnación tendrá lugar en el futuro. Estamos en el templo Sashvahu. El templo Sashvahu. Eh, a unos pocos kilómetros de Udaipur como a 20 minutos en carro, 20 minutos, media hora máximo eh, y este templo está dedicado al dios protector que es... Vishnu Vishnu todavía estoy lo de los dioses este, bueno, eh, lo, que, lo que es muy importante del templo es el nivel de detalle de todas la, las figuras todo este templo está en mármol detalle del mármol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 En los siguientes templos, ahí sí a lo mejor no podemos meter las cámaras y eh, va a estar un poco más, este, más restringido el uso de, el, tanto de cámaras fotográficas y de video como de los zapatos. Bye.